todos bienvenidos hemos empezado rápido fortaleza de piedra blanca vamos a jugar con los tanques rusos y vamos a ver qué tal se nota bueno, siempre eh, suelo salir eh, a atacar a la zona en eh, la más cercana desde los puntos de... de salida si nos vamos abajo la zona de 3 nos pierde hace bastante lejos y eso está más cerca por lo menos vamos a intentar primero ir a por la zona A, hacernos con los puntos todo el mundo irá por ella y después intentaremos ir a, a por la zona B vamos a ver venga arrancamos este, compañeros sin desplazarnos muy bien este parece que va conmigo a por la zona A Estupendo. Oh, Se bache, venga rápido. Venga. Bueno, muchas gracias, compi. Ese empujoncito me ayudó a acelerar. Bueno, nos vamos a colgar debajo del puente y ya enfilamos esa calle o esa entrada por donde pueden aparecer los tanques enemigos. Bueno, o por ahí, por la parte alta de la colina donde están esos arbustos. Bueno yo me encantaría más por la zona de los arbustos que siempre ya la zona. hemos tomado parece que viene solo un cazacarros habemos demasiada gente aquí bueno, pues no sé si irme ya directamente por la zona B o por lo menos y acercarme a, a esa zona pues sí, Venga, ya hay demasiada gente aquí para poder cubrir esta zona y bueno vamos a arriesgarnos un poquito Y subo un carro medio, ¡Oh! aquí tengo uno, ¡Oh! ay, ¡Ah! venga, a morir matando, bueno y ahora quién me va a matar, ese, yo creo que no, este, vaya, ahí estaba justo ahí en la subida, estaba tan cerca que ni me di cuenta, un BMP1, ha sido un blanco fácil para él, pero bueno, vamos, está 54, es un buen tanque para escenarios ya digamos ya la la batalla está prácticamente en marcha estamos casi a la mitad puede ser no me voy a arriesgar ahora aquí en este tipo de escenarios donde hay tantos, tantos baches murallas un cazacarros un blindaje débil prefiero un tanque más bajo con mejor blindaje y bastante polivalente, como es el T-54 vamos a subir el problema de esta subidas son siempre esas zonas que hay de barro tanques suelen atascar, bueno, las pedrecitas bien aquí yo siempre subo, segunda el barro como te retiene venga, a ver si por aquí pillamos un poco más, en cuanto salgamos del barro He hecho daño en la rua, me han caído que le Ah, en la zona, ah, madre mía, su compañero se ha quedado solo. Cazacarros a la izquierda, otro cazacarros está por detrás. Que la fortaleza. Vaya, un golpe más justo, me acaba de dar. Venga, bueno, vamos a salir de aquí y vamos a ir rápidamente a hacer algo. Venga, vamos ese compañero está marcando a un carro pesado, que está justo por esa zona venga, vamos a por él a ver si entre los dos vamos a ver de quién se trata ahí está pues sí, pues está a punto ahí está, justo pero claro la luz no estaba en verde esto es como un semáforo, rojo, ámbar o verde. El verde, ideal de penetración. Bueno, está ahí, se está acercando. A la cosa nivelada. Venga, bombas. Vamos a ver. ¡Ah, lo tengo ahí! La parte de la ¡Bah! me ha dado en el cañón. Me ha destrozado. Lo Te tengo que reparar, no me queda más remedio. Uff, no tengo que haberme quedado aquí. Vuelve a darme otra vez. Pero el tío aguanta, ¿eh? La vamos. Madre mía. Voy a intentar salvarle un poco, no reparo. Con el cañón destrozado. La precisión es prácticamente nula. Parece, aunque dispare, no la voy a hacer mucho daño. Un poco sí. Pero con un cañón reparado posiblemente ahí podría haberlo matado. Venga, vamos oh, para antes Me ha la recarga Venga, la carga buca está lista Venga a ver Ahora sí que se ha marchado Vamos allá por él Pero no Ahí tengo un compi Venga, vamos a flanquearlo Si tú vas por allí Yo voy por aquí Venga, seguro que se viene conmigo bueno, vamos a todo lo mismo Bueno pues no nada por ahí este proyectil número 2 listo ya han hecho el trabajo con nosotros bueno, ahí murió nuestro adversario importante, que hemos salido vivo de esta vamos a ver que nos encontramos por ahí. esa parte la zona que se había perdido ya la hemos recuperado vamos rápido este es un mal sitio para quedarse siempre la pantalla uh, por ahí esa es la zona la zona justo de salida compañero <ríe> de marcar tenemos ahí aún a un adversario, un tanque enemigo. tanque pesado tanque pesado los tanques pesados que salen de la zona de ahí de la b4 nos bueno, encontramos por aquí uh, tanques pesados tanques medios por aquí por aquí hay fiesta vamos para allá marcando también compañero, pues, a ver ahí ahí justo ahí tengo un tanque pesado está muy lejos no señor sé por detrás de las piedras o debajo incluso de la, de la muralla 450 metros es más o óptima sí asoma por ahí el morro Vamos a ver, por aquí había más gente se sigue ahí y ese 3 bueno, sigue. 290 20 pico aproximadamente bueno vamos a ver si este tío sale o no sale hay que ir a saco ya ese compañero por ahí parece estar solo algo ah, de daño me hemos hecho venga, esto está casi ganado ya vamos a intentar matar a alguien y que no nos mate me tengo encima uh, un Ah, tanque inglés le he dado y él a mí también venga, venga vamos rápido conductor vamos venga, que aguantas venga, ahí, bien bien, bien, bien le ha hecho retroceder, bueno de cometer tu error ahí. adiós muy bien Vengo. un tiger venga el trabajo rápido mi lateral tengo que cubrirlo porque por ahí si me coge me destroza bueno voy a aguantar ahí va ¡Ah, compañero gracias a mí se bueno victoria el fortaleza de piedra blanca. Séptimo en el equipo. Y una buena cantidad de leones de plata. Estupendo. Así de a ver si da gusto. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo. Recordaros, el like si os ha gustado, suscribiros, a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta un próximo. Chao. Bueno, aquí estamos de nuevo. Empezamos rápido. Fortaleza de Piedra Blanca, tanques alemanes esta vez. Y vamos, como solemos salir desde la a por la zona que ¿eh? es la que nos pillan más cerca. Bueno, un es compañero, ¿Sí que lo Esta vez voy a tener cuidado con el bache, que otras veces la partida con los tanques rusos me dio un ligero contratiempo. Vamos, vamos rápido como siempre nos metemos ahí debajo del puente vamos a conquistar la zona A sí. como hemos dicho nos metemos aquí y nos esperamos nos conquistar la zona por pues, si aparece algún enemigo o por aquí y por la zona esa de los arbustos bueno, ya nos queda poco Las fuerzas aliadas han una zona. listo ya, te ya tenemos conquistada la zona A muy bien, genial Oh, Acaba de pasar uno <risa> me he dado ni cuenta Bueno. pasado de largo parece que va hacia otro va listo, liquidado por otro compañero viene otro cazacarros por ahí ahí está pues... ¿sí o no? ahí, ahí vamos bueno, voy a matar al este enemigo esta zona está uh, tengo un enemigo aquí arriba vamos a ver parece que lo liquidado sí bueno sería un buen momento nos que somos ya ir a atacar la zona B venga, vamos a darle caña aquí está este T34 esta zona venga vamos a atacar la zona B vamos rapidito Batalla ahora mismo no veo ningún enemigo que va, claro, puede aparecer de repente, en cualquier momento cualquier enemigo. Vamos rápido. A ver si podemos esquivar el barro esta vez. Por aquí parece que va mejor no sé, Sí, no esquivo, no. Car Carro pesado. Enemigo. Justo ahí. Venga, voy a a la artillería compañero también, parece que lo ha visto, dispara, tiene que estar ahí, ahí justo ahí, entre las piedras es un Panzer, un Tiger, a ver. ahí le he hecho pupa a ver si le podemos penetrar por la torreta ah, se me movió en último momento, ha rebotado el proyectil, venga, insistimos en el mismo sitio buscando el verde, está todavía toptado, venga, venga, ahí está no menos mi bueno, compañero sigue avanzando vamos con él oh. vamos parece que sube más gente pues oh, sí. mi compañero acaba de caer vamos a ver parece que era ese tanque posiblemente oh, me están marcando hay un cazacarros por ahí acaba de marcar mi posición ha caído, vamos hacia adelante, a ver qué nos encontramos, siempre protegiendo nuestro flanco ha caído ese, ese también ha caído ahí está pero no me puedo olvidar de ese cazacarros que tengo ahí bueno, si intentan subir yo me voy a preparar ahora mismo no lo veo no sé dónde está bueno, paciencia no hay que precipitarse el mapa de batalla solo un carro, un carro pesado a lo lejos voy a pegarme justo aquí a la pared vamos a ver si veo algo siempre girando un poco en la torreta voy a tener un poco más de visibilidad bueno, uy, está por ahí ¿eh? está por ahí bueno, pues vamos a ver, quizás intente subir y si lo hace está justo ahí está justo ahí de 8 de al subirme en caza, no lo voy a hacer, es un momento un momento crítico de la partida en el que más vale no moverme si no puede ser que cuando vuelva mi tanque ya esté destruido parece que no se decide a subir sigue habiendo por ahí unos cuantos carros enemigos ahí en el flanco izquierdo tres carros medios y un tanque un carro pesado Ahora mismo las nuestros. Venga. Tenemos opción de bombas. y por pues, si por si quiere alguno subir por la cuesta. No se lo vamos a poner fácil. muchos ¿Sí, si Es que no es el momento de subirme a un avión. Lo tengo justo ahí. No se sé decide. evidentemente yo aquí. No. y que nos quiten la zona B entonces puede ser que, la, que se decante la partida para el para equipo bueno vamos a ver qué tenemos por aquí oh, tenemos ahí un bunker de que ser vamos sí, sí. a parece que el tanque está, la, la está mirando para adelante ah, cuidado venga vamos una cosa rápida ahí venga sitio vamos fuego ahí está venga estupendo ha sido rápido venga vamos rápido vamos a cruzar, vamos a coger carrerilla parece que tenemos aquí uno, dos, tres, esto me parece que está bastante lejos venga vamos rápido, salimos rápido en segunda, venga rápido ah, tengo un enemigo ahí, cuidado que puede disparar oh qué suerte, le dio al tanque ese que estaba ahí, esa es esa chatarra me acaba de salvar me acaba de salvar esa chatarra estupendo, bueno desde aquí parece que no le puedo acertar, aquí tengo aquí a otro enemigo que no asoma la cabeza, más o menos 400 metros de aquí. bueno, esta partida está casi ganada, sería una tontería de desgar, venga, pacto, vamos a intentar flanquear, aquí por esta parte, venga, dos carros medios, puede ser que suban, venga, vamos a intentar flanquearlos, ahí hay bombas, se acaban de tirar bombas, vamos a ver si por aquí puedo pescar alguno, esto está casi ganado venga, esto ya está listo, no pero ya ni que me dé tiempo venga, si alguna soma lo frío, y si no, pues nada, venga, esto está listo prácticamente eh, listo, esto está listo ya nada, listo misión cúpida, mejor escuadrón estupendo bueno, otra victoria más en Fortaleza de Pedro Blanca lugar en el equipo 5 dos objetivos de terrestres destruidos 14.879 puntos no está nada mal. bueno, hemos tenido suerte siempre en este escenario de Fortaleza de Pedra Blanca nos trae suerte bueno, esperemos que la próxima partida sea igual de buena bueno, acordaros ha gustado el vídeo, denle like por favor, suscribiros y dar a la campanita para que os las notificaciones para todos los vídeos que vayáis subiendo. Bueno, muchas gracias a todos y sin más me despido. Chao.